Esto es Centro de Aprender Astrología Fácilmente. ¿Y sabes qué herramienta te damos? Una herramienta que hay quienes llegan a cobrar por ejercer este oficio, por hacer una carta natal, 180 y 200 euros por carta natal. Es un oficio que verdaderamente te puede servir mucho si en este momento necesitas trabajar. Eh, nada, yo hace 30 años que soy astrólogo, hace 30 años que exerzo esta profesión y viví siempre de esta maravillosa profesión, de esta herramienta. Te invito a que vos también puedas hacerlo en nuestros cursos gratuitos, completamente gratis tenés el curso y Así que ya no tenés justificativo Si querés ser astrólogo Si te interesa la herramienta de la astrología Si querés estudiar En serio, de verdad Astrología tradicional Astrología caldera Que es la astrología que hacemos nosotros Con la que yo trabajo permanentemente Ahí detrás mío eh, Está la pantalla con la carta natal Que no se ve en el video Por un tema de luces Yo no soy muy bueno en esto de los videos Pero... Nada, eh, te recomiendo que entres a nuestro Centro Aprender Astrología Fácilmente Ahí donde veas CAF, estamos nosotros eh, Nosotros somos un grupo ya grande, de veintitantos que estamos eh, tratando de enseñar tratándonos, enseñando eh, astrología de una manera fácil, de una manera simple y en este momento lo que te ofrezco es algo que nadie te da. Un PDF completamente gratis que lo vas a necesitar para hacer el primer nivel de astrología. Así que me puedes escribir a mi correo, me puedes escribir a mi Telegram, me puedes escribir a mi Instagram, me puedes escribir... A, a, en YouTube, yo quiero el, eh, el PDF del manual de astrología y lo vas a tener